Hola, mi nombre es Andrés, pertenezco a la Logia Luciferina semi, eh, de Víctor Damián Rosso. Eh, ya había tenido una ocasión de hablar con todos ustedes desde el Templo de Luciferino, Semillas de Luz. En esta ocasión nuevamente vengo a hablar con ustedes, pero esta vez de un señor envidioso, patético, que anda haciendo publicaciones en las redes sociales, especialmente en YouTube, de mi padrino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se hace llamar? ¿Para qué lo vamos a decir? Eso sería darle protagonismo y de verdad que no se lo tenemos que dar. Esa persona asegura en YouTube que él puede hacer pactos con nuestro padre Lucifer. Vamos a deducir desde los diferentes puntos de vista quién es don patético, cómo es don patético. Y ustedes me dirán o me darán la razón. Punto número uno, juzguen ustedes, miren ustedes mismos, los sitios donde don Patético hace las filmaciones, son potreros áridos, porque no tiene un templo, como el de mi padrino majestuoso e imponente. Don Patético no tiene con qué hacer un altar, como se lo merece nuestro padre Lucifer. Díganme ustedes si a esto se le puede llamar o se le puede decir que Don Patético es un elegido. Vamos al punto número dos. Miren ustedes las cámaras con que hace sus filmaciones. Tiene mejor resolución. La cámara de los picapiedras. Don Patético no se le olvide que nuestro padre Lucifer merece lo mejor. Punto número tres. Las pocas veces que lo he visto ante una cámara siempre da la espalda. Porque no lo conoce sino su mamá. Porque su papá lo abandonó cuando estaba pequeño. Mientras que mi padre siempre da la cara a todo el mundo. A nosotros sus ahijados, sus seguidores y hasta a sus detractores. Punto número 4, un patético. Miremos. La elegancia, el garbo de mi padrino Comparado en la manera, en la forma en que sale usted en las grabaciones Aunque no da sino la espalda Mientras que mi padrino siempre le da la cara al mundo Porque siempre lo ha hecho Él no tiene que ocultar su identidad Punto número 5. A mi padrino lo buscan de todas partes del mundo Le solicitan entrevistas las cuales él se las concede acá en el templo de nuestro padre Lucifer, porque él no tiene que ocultar su identidad, señor patético. A usted ni siquiera una entrevista para una revista de barrio. No hay que envenenar la gente. Si realmente usted fuera un elegido, un seguidor de nuestro padre Lucifer, no tendría la necesidad de estar dando la espalda. Punto número 6, señor patético. Cuando usted tenga sus redes sociales, siempre utiliza su propia marca, como la tiene un padrino, bajo el protocolo universal, NISA Internacional de Víctor Damián Rosso. Su nombre legal o original, Héctor Londoño Villegas, escúchalo bien, Héctor Londoño Villegas, porque como lo dice él, él siempre le da la cara al mundo, él no tiene que guardar, nada que esconder, nada que temer. Señor patético, que la gente escuche esto que les voy a decir. Miremos las personas que usted utiliza, o los payasos que sube allá, a que difamen de mi padrino, de nuestro padre Lucifer. Hay un individuo, una persona, que si ustedes se fijan en la forma de estresarse, en la forma de hablar ante las cámaras, yo diría que en estudios tiene. Qué pesar, señor patético, que esta persona diga que mi padrino es un estafador, sencillamente porque le preguntó. Que si pactaba con nuestro padre Lucifer, se podía ganar el baloto. Sí, él le respondió. ¿Qué le respondió? No me lo he ganado yo, que llevo tantos años pactando con nuestro padre Lucifer. Se lo va a ganar usted de la noche a la mañana. Oiga, señor patético, individuos que se prestan para este juego. A mí, también me pasó igual, yo le dije a mi padrino si yo pacto, me gano la lotería la respuesta de mi padrino fue un gesto como esta es de esas personas que quieren que todo les llegue al cielo que todo se lo merece que no hay que ganárnoslo esta misma persona que dice, o hizo la pregunta de lo del baloto que mi padrino a su lado que porque él vendió la moto y fracasó Señor, seamos claros Yo también vendí mi moto Y también Pasé por muchas cosas Pero hoy, gracias a mi padre Lucifer A la ayuda de mi padrino Tengo mi propia empresa Y lo puedo decir con alegría, con felicidad De comestibles Y no faltó la gente envidiosa la gente envenenadora, la gente con dardos, que lanzara el puñal y dijera que mis productos eran hechos con carne de perro. Oiga, qué bueno, es despertar la envidia, pero mejor es que la sientan. Yo celebro, le doy las gracias a mi padre Lucifer, le doy las gracias a mi padrino. Yo tuve un proceso largo y arduo, en el cual también me equivoqué. Yo sabía que tenía que llevar unas condiciones, unas reglas. Entre esas estaba llevar una oración todos los días a las 3 de la mañana. Pasó que el día menos pensado yo me quedé dormido y no cumplí con esas normas y esas reglas. Yo no me puedo levantar a publicar por YouTube por mis redes sociales, a echarle la culpa, a buscar culpables cuando el culpable soy yo. A mí me dijeron las condiciones. Opté por buscar a mi padrino, ser sincero y decirle, padrino, me equivoqué. Nuevamente me tocó comenzar. Pero como ustedes ven, después de tres años gozo de felicidad plena. Tengo mi empresa. Vivo bien. Satisfecho. Mi padre Lucifer me da todo de la mano de mi padrino. A esta persona... Don patético. A todas las personas que me van a ver en este momento, yo les hago una pregunta. ¿Van a creer ustedes y se les da toda la libertad en una persona que no tiene trayectoria, que nadie la conoce, que es venenosa, lanza la, la dardos? Pregunto yo, ¿eso tiene presentación? ¿Es una persona con lógica y proyección? No, mi padrino es una persona que siempre habla con la verdad y yo sé que en el momento que ustedes se den cuenta o abran los ojos, nuestra hermandad, nuestra iglesia luciferina los va a estar esperando, porque así es mi padrino. Él siempre nos va a estar ahí, al lado de nosotros y no nos va a dar la espalda. Acá los vamos a estar esperando. Y ya quiero despedirme de ustedes, no sin antes dejarles una reflexión clara y concreta para Don Patético, para aquellos individuos envidiosos y para todas las personas. El árbol que da fruto es el que más piedra le tira. El ganador, el que llega a la meta, es el que celebra. Y el perdedor busca culpables. Y escuche bien Don Patético: cuando el verdadero culpable es él. Muchas gracias.